No hay condiciones, y ya lo hemos expresado de maneras reiteradas, que las condiciones no están dadas en la República Dominicana para inicio del año escolar. Y así lo confirma la publicación que hiciera en el día de ayer el, ministro, el nuevo ministro de Educación, Roberto Fulcar, eh, donde él expresaba que van a escuchar eh, organismos nacionales e internacionales que quieren involucrarse en... ...en el tema o en las posibilidades que se pudieran dar para inicio del próximo año escolar. Nosotros entendemos y haciendo uso de la lógica... ...que el Ministerio de Educación debe enfocarse en montar y preparar la logística... ...para iniciar el próximo año escolar en el mes de enero... ...ya que así pudieran hacer una investigación eh, honesta y responsable... ...y determinar entonces eh, qué hacer en las zonas vulnerables del país... ...y dotar a los estudiantes... Eh, de los recursos básicos para poder iniciar la docencia de manera virtual, ya que el Ministerio de Educación no cuenta eh, ni siquiera con una plataforma eh, donde los estudiantes, tanto los estudiantes como los profesores, madres y tutores, eh, puedan acceder a la misma y darle seguimiento eh, a los hijos, a los estudiantes. Esa es la realidad y entendiendo esa parte, es que nosotros eh, aspiramos a que el Ministerio de Educación pueda prepararse en lo que resta del año y montar el próximo año escolar para iniciar en el mes de enero. La realidad es más rica que la imaginación y haciendo uso de la misma nosotros entendemos esa parte, que lo correcto y lo más razonable y lógico sería iniciar en el mes de enero y que el ministerio, claro, no iniciar, eh, decir de iniciar el año escolar, sino que el ministerio se tome estos meses para montar una plataforma para dotar de, de dispositivos tecnológicos sean tables o lacto a los estudiantes y a los profesores, de dotar de internet a los estudiantes y a los profesores o abrir una red de internet gratuita en todo el país y así entonces, y también capacitar eh, a los profesores para la docencia virtual porque no tenemos la experiencia, los, los docentes no, no han tenido la experiencia eh, de iniciar un año escolar virtual, por lo que esto requiere que de capacitación e información para los docentes, que estamos a tiempo para montar todo este escenario y dar inicio entonces a la docencia de manera correcta en el mes de enero y la misma, pues que sea virtual.